Puebla fue muy importante debido al papel que tuvo en el desarrollo de las vías férreas en el país, puesto que aquí se establecieron cuatro estaciones que facilitaron la conexión entre los estados de México, Oaxaca y Veracruz. El mexicano del sur, el interoceánico, la nueva estación y el ferrocarril mexicano, fueron las paradas edificadas en la capital poblana entre los años 1869 y 1897 y que tuvieron vital importancia en la revolución de 1910. Bueno, las que más tuvieron importancia fueron las del norte. Principalmente en la zona de Zacatecas, Chihuahua, Durango, donde existieron la mayor parte de combates en los cuales, bueno, tanto federales como rebeldes tuvieron que usar esta, esta cuestión de las vías férreas. En noviembre de 1910, con el inicio de la guerra, los revolucionarios dificultaron el avance del ejército federal destruyendo las vías, puentes y edificaciones lo que les permitió desplegar sus fuerzas y mantener el control de sus territorios. Las vías destruidas, la falta de materiales y la escasez de combustibles eran solo parte de los problemas que enfrentaban estas líneas de comunicación, pero para 1915, conforme los carrancistas se impusieron a villistas y zapatistas, se fueron reconstruyendo. Las vías férreas no solo formaron parte de la lucha, también representaron parte de la dinámica social, cultural y económica de esos tiempos. Usadas para el transporte de pasajeros y mercancías, las rutas ferroviarias representaron parte del desarrollo del país y generaban la creación de las llamadas zonas de estaciones. Lugares por los que pasaban las vías y en donde se desarrollaba el comercio y la vida de las comunidades. Por lo que las rutas ferroviarias terminaron rodeadas por la urbe. Para empezar, eh, impulsaron esta cuestión del comercio eh, de Puebla y de sus alrededores, pues, principalmente con las haciendas este, pulqueras, bueno, la zona de Puebla, Tlaxcala. Pues, yo diría que sería su importancia, además de que pues, gracias a ello pues, también llegaron a importarse varias de las ideas eh, liberales que llegan a ser parte del eh, principal ideario revolucionario. Una de las estaciones que se conserva hasta la fecha es la del ferrocarril mexicano, hoy Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, que abrió sus puertas al público el 5 de mayo de 1988. El edificio, sede de la estación, fue declarado monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ubicado en la 11 Norte, el número 1005, el Museo Nacional de los Ferrocarriles fue el primero en su tipo en toda Latinoamérica y se ha convertido en una exposición de la arqueología industrial, una muestra histórica del transporte y las comunicaciones del siglo XIX, así como testimonio de las transformaciones de nuestro país.